Si quieres estar en paz contigo mismo, deja el amor por los demás a un lado. Recuerda que nuestro mejor momento es cuando estamos tranquilos y creamos ese lazo de amor con nosotros mismos. Tranquilidad es una palabra gratificante. Cuando hablamos de estar tranquilos, significa estar bien y en paz con nosotros mismos. Sin ningún tipo de estrés o cualquier motivo que nos pueda robar la paz. Hola, bienvenidos. Soy Ricardo Niño, y me complace tenerlos nuevamente por acá en Lifers. Les quiero pedir que por favor, se queden hasta el final de este video, para que esta reflexión la entiendan y comprendan por completo. tu cuerpo entra en un trance, ya no te sientes agobiado, triste o con depresión, estar tranquilo significa que has alcanzado la máxima estabilidad tanto física como mental que puedes experimentar, has logrado esa paz que tanto anhelaste guardando en un cajón todo lo que te estorba, que nadie altere tu tranquilidad los problemas o miedos son algunos de las situaciones que puedes experimentar si no te encuentras en paz no todo el tiempo tienes que vivir estresado o triste entiende que la mente es muy poderosa y te hace pensar o crear situaciones que no existen si eres una persona a la que le cuesta conseguir tranquilidad en su vida si estás al borde de la depresión, o te inunda una gran tristeza por algún acontecimiento sucedido, como por ejemplo la muerte inesperada de un familiar, debes saber que ella o él estará en paz donde quiera que se encuentre. Y que ahora depende de ti tratar de superar ese dolor poco a poco de la pérdida, sin tener que lamentar o sentirte culpable de no haber podido hacer algo para remediarlo. Lo mismo pasa con las relaciones amorosas. Estar en una relación donde tu pareja está atormentándote constantemente de que eres él o la culpable. De las discusiones. De que no sabes hacer nada bien o que simplemente sin esa... Sin ella no puedes conseguir. O no puedes surgir. Solo te estarás creando pensamientos negativos que te torturarán el resto de tu vida solo si decides continuar con esa relación. Muchas veces, encontrar desesperadamente el amor en una persona hace que no puedas estar tranquilo hasta conseguirlo. Pero si bien es cierto, no necesitamos estar enamorados para estar tranquilos y en paz. Podemos hacerlo empleando simples acciones que nos conduzcan hasta el éxito. La tortura la manipulación el infringir miedo podrás encontrarlo en personas que no quieran el bien para ti personas que no son capaces de soportar de que avances o logres alguna meta que te propusiste de estas personas debes alejarte aléjate de la depresión del desengaño de las falsas amistades del desamor y el fracaso Muchas personas consiguen estar tranquilos estando en compañía o solos y las dos situaciones son válidas. Cada cabeza es un mundo y cada quien elige cómo quiere estar. Si estás enamorados y piensas que la tranquilidad se asocia con el amor, entonces es cuando crees que ya has conseguido ser feliz y en paz, pero si por el contrario. Afirmas que para estar tranquilo no necesitarás estar enamorado de alguien. Y solo dejan que la vida se encargue del resto, estarás consiguiendo su propia tranquilidad. Cada una de esas situaciones suelen ser experimentadas a diario por muchas personas. Unas se refugian en otras. Y hay otras que piensan que es mejor estar solos. Buscar la tranquilidad ya es cuestión de cómo lo interpretes. Te preguntarás, ¿cómo conseguir esta tranquilidad? ¿Realmente puedo conseguirla? ¿Cómo hacerlo? Primero que todo debes estar en paz contigo mismo. ¿Cómo? Aceptándote tal y como eres. Amando tus virtudes y defectos estar dispuesto a cambiar esas cosas que pueden robar a tu calma como pensamientos negativos o envidia o rencor. Aleja todos esos pensamientos que puedan estar rodando en tu cabeza y créate nuevas metas a cumplir. ¿Listo? Bien. A ver, a ver. Escúchame bien, por favor. Esto es muy importante, este es un paso muy importante. Seguidamente, aleja a esas personas que con tan solo tu presencia te hacen daño. Aprende a soltar y perdonar. El perdonar es expulsar todo el rencor e ira que sientes por alguien o algo que sucedió. No puedes estar tranquilo si tu corazón no lo está. Perdonar es dar ese paso importante hacia la paz mental y emocional. Cuando aprendes a perdonar de corazón, aprenderás a valorar el significado de la vida. Serás una persona madura y tu felicidad poco a poco se irá construyendo en base a lo que sientes. El desprenderte de esas personas que no te aporten nada en tu vida, es otro paso para lograr la tranquilidad. Tienes que tener presente que no todos pueden llamarse amigos. Es por ello que debes hacer una depuración de todas aquellas personas que sean dañinas para ti. Que creas que solo son un obstáculo que te impide avanzar. Esto aplica muy bien en las relaciones tanto amorosas, familiares, amistosas, así como laborales. El poder seleccionar mejor a tus amistades, te ayudará a rodearte de personas que posean una vibra igual a la tuya, donde se sientan felices por cualquier logro que alcances. Así como también den su apoyo cuando lo necesites. Y estén para ti siempre. No es necesario estar enamorados para sentirnos en paz e intranquilos. Si has llegado al punto de alcanzar tu paz interior. Has logrado obtener tu tranquilidad. Las personas que se aman y se aceptan a sí mismas. Son personas capaces de enfrentar todo tipo de obstáculos, estando acompañadas o solas. Son personas que tienen una seguridad impresionante y que no les afecta lo que suceda o pueda perturbar su felicidad. De este tipo de personas nos referimos cuando mencionamos que no necesitas estar enamorado o enamorada. Enamorarse, créeme que está bien. No es malo hacerlo. El amor es el sentimiento que mueve al mundo, el motor principal que hace que algunas relaciones puedan perdurar en el tiempo. Muchas son las personas que piensan que sólo así encuentran su tranquilidad y la verdadera felicidad. ¿Y es aceptable? No te digo que no. Pero también puedes alcanzarlo, aún sin experimentar este sentimiento. Si estás bien contigo mismo, si aprendiste a aceptarte y reconocer tus errores, la tranquilidad la construyes tú con cada una de las acciones que realices día a día. Llevarte bien con los demás, estar rodeado de personas con las que puedes contar, estar saludable, sentirse feliz, son pequeñas cosas que hacen una gran diferencia en ti y en cómo ves la vida. Practica alguno de estos consejos y verás cómo tu vida cambiará para bien. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, déjame en los comentarios un emoji con una mariposa. De esa manera sabré que has llegado hasta el final y que este contenido te está gustando.